Buenas noches. Cada vez hay más padres que se plantean comunicarse en un segundo idioma con sus hijos desde que nacen. En muchos colegios de Asturias se aprende en inglés y no el inglés. Más de 200 centros públicos y concertados se están aplicando en el aprendizaje bilingüe. Un programa que nació como estrella del sistema educativo y que también tiene sus detractores al calificarlo como delirio pedagógico. Lo cierto es que estamos ante una corriente en expansión que tiene como trasfondo el histórico déficit que tenemos en España con los idiomas extranjeros. Aprender materias como las ciencias en inglés es algo común en las aulas asturianas. Lo que queremos conocer hoy en Asturias semanal es el verdadero aprovechamiento práctico entre el alumnado. ¿Cómo se dice erosión en español? Okay. So, erosionar, okay? so, remember you need to know it in Spanish and in English, but we're going to work in English, okay? Alumnos de primero de la ESO asisten a una clase en la que el profesor les habla de los procesos de erosión del relieve. La materia se imparte tres veces a la semana, totalmente en inglés. Estamos en un centro público de Gijón, la geografía, al igual que otras asignaturas, se convierten en vehiculares para a través de ellas hacer una inmersión en la lengua extranjera. Objetivo: abandonar el monolingüismo. rock. rock rock es un programa que se configura, como, como bien sabe todo el mundo, desde la vol voluntariedad de los centros, a partir de la demanda eh, del claustro y del consejo escolar, y que requiere eh, que el alumnado eh, curse determinadas materias no lingüísticas a voluntad de, de los centros, las que elijan los centros, durante la etapa eh, en que se imparte el programa, bien en educación primaria, bien en educación secundaria obligatoria, en bachillerato o en FP. ¿Que la formación bilingüe atrae cada vez a más padres y alumnos. Un programa académico que ha crecido en Asturias desde su puesta en marcha hace 20 años. A día de hoy, 220 centros del Principado han introducido la enseñanza del idioma a través de estos contenidos curriculares. El IES, Emilio Alarcos, ha sido uno de los pioneros... ...desarrolla desde su inicio un convenio a través de la British Council. El alumnado, pues la valoración yo creo que está es, eh, se encuentra muy a gusto en el instituto... ...aunque en ese instituto tenemos los dos currículos. Esto no es un instituto bilingüe. ¿eh? El proyecto bilingüe es una pieza importante... ¿eh? ...porque abarca pues casi al 40% del alumnado que está matriculado... ...de los cuatro cursos de la educación secundaria obligatoria... ¿eh? ...pero nosotros tenemos lógicamente la obligación de mejorar... ...tanto la enseñanza que impartimos a los bilingües... ...como al resto del alumnado. En nuestro centro las materias las que se imparten en inglés... ...son la música, eh, la geografía y la historia... ...las ciencias naturales, la tecnología, la física y química... ...y los valores éticos en, en inglés... Si son las asignaturas más adecuadas o no, eh, realmente no lo sé. Yo creo que si la materia está bien dada por un especialista con, con, te, con, con eh, dominio de la lengua, eh, no tiene por qué haber ningún problema. Pero claro, se tienen que dar eh, esas, dos, esas dos características. Que sea un especialista en la materia y luego que su nivel, eh, su competencia en la lengua sea alta. En este centro público gijonés casi la mitad del alumnado estudia el inglés con la perspectiva de una primera lengua. Otro 60% ha seleccionado el programa convencional en el que la lengua extranjera es una asignatura más. Ambos programas conviven sin problemas, aunque parece que con resultados distintos. Los alumnos que han cursado el currículo mixto español-inglés del, del proyecto bilingüe, pues tienen en su conjunto, ¿eh? se han hecho unos estudios en el centro y tienen unos resultados en el bachillerato que son mejores que los que han cursado el currículum español. Los niños y niñas que sí han tenido buenos resultados en la primaria cogen con más facilidad, verdad, están más predispuestos ellos o sus familias para matricular a sus niños y niñas en educación bilingüe. Por lo tanto, ya hay una diferencia de partida y esa diferencia es la que yo creo que marca luego que unos tengan mejores resultados. La gran ventaja del programa o el gran éxito del programa es que nuestros alumnos acaban la secundaria con un nivel eh, lingüístico, de competencia lingüística en inglés, muy alto. Eh, valoramos que estarían más o menos entre un B1, B2, C1 los alumnos eh, mejores. Y que bueno, pues esto es gracias a, al esfuerzo de todos, eh, al esfuerzo de los alumnos, es el esfuerzo del profesorado en. en, en ...en el trabajo y por supuesto el esfuerzo de las familias... Que, ...que también están ahí pues para animar y para apoyar a los alumnos... ...entonces yo creo que es un poco un éxito de, de todos. En el programa bilingüe hay 15 profesores impartiendo clase... trece eh, de ellos son definitivos, eh, llevan aquí, tienen destino en el centro... ...la cualificación lingüística que tienen pues efectivamente... ...sí es superior porque tienen un nivel C1... ...me parece que lo que exigen para un programa... Eh, bilingüe, eh, no este convenio que hablamos con el VITES que es un B2. Los profesores necesitamos una formación permanente porque además, bueno, tenemos que estar en un aprendizaje continuo si queremos enseñar. Eh, para enseñar hay que aprender y el aprendizaje dura toda la vida, o sea que, que sí que deberíamos tener pues, facilidades de, de, de aprendizaje en cuanto a cursos, en cuanto a formación. En la formación continua, en el plano lingüístico, se enriquece mucho con las estancias en lugares de habla inglesa, por supuesto, eh, y también en el plano metodológico, eh, es decir, un profesor que tiene la posibilidad de estar eh, trabajando en otro centro extranjero o de estar observando cómo se trabaja en otro. Con lo cual yo creo que esa movilidad en, en formación, más que tratarse de ir a clases, ir a cursos, hacer un curso de inglés... Yo valoro mucho más la, la, la movilidad laboral. Uno de cada tres profesores asturianos está acreditado oficialmente para impartir clases del programa bilingüe en lengua extranjera. La mayoría de estos docentes son interinos que utilizan esta capacitación para acceder más fácilmente a los puestos de trabajo. El certificado B2 es el requisito solicitado. No hay profesorado suficiente para impartirlo en todos los centros. Esa es una realidad eh, y es una lucha que la consejería eh, tiene y sostiene. Nosotros promovemos y fomentamos que el profesorado que no está habilitado se habilite. Por dos razones. Primero porque consideramos que es bueno para el profesorado, aunque luego no imparta programa bilingüe, ampliar su formación en lenguas extranjeras. Por una cuestión también de romper con una tradición hispana donde las lenguas extranjeras, sobre todo en, en los colectivos de, de determinadas edades, no eran una prioridad en la formación de las personas. Nuestros alumnos tienen, están en un programa bilingüe. No quiere decir que ellos lo sean, yo tampoco lo soy, soy profesora de inglés, pero mi lengua materna es el español. Entonces, eh, bueno, quizás eh, ha habido un, pues una perversión del término.